Los bucles o loops. En ocasiones es necesario en la programación la reutilización de cierta parte del código, de tal forma que se vaya modificando parte de las variables en ellos y se vayan obteniendo re distintos resultados, aunque el tipo de programación sea el mismo, de tal forma que esto permite reutilizar una cierta parte de código en una cierta parte de espacio o en una cierta lo localización, de tal forma que se puede invocar, por ejemplo, a la orden while, de tal forma que esta permite la evaluación de una condición, de tal forma que esta, mientras se cumple, no no se modifica el resultado o se sigue realizando las operaciones del, del bucle. Por ejemplo, podríamos realizar este, este bucle en el cual se puede seguir ejecutando una función a través de la invocación mientras se cumple la condición, de tal forma que podemos operarla. En los bucles generalmente existe la modificación de las variables las cuales son objeto de condición, de tal forma que esta modificación de variable hace que el bucle se termine o pare. Podemos observar que hemos ejecutado este bucle y que se ha ejecutado cuatro veces. También podríamos ejecutar los bucles de otra manera, en formato pila, de tal forma que se fuesen obteniendo cada, se fuesen obteniendo cada uno de los valores o se fuese ejecutando el bucle mientras existen valores en una pila o está de tal forma que podemos invocar con la evaluación a que si esta existe o es distinta de la pila vacía, que si esto existe, se siga ejecutando el, el bucle. De tal forma que podemos evaluar o ejecutar este tipo de bucles. De tal forma que también es un tipo de bucles muy clásico y muy utilizado. De tal forma que se va ejecutando una pila a lo largo del de tiempo. Podemos observar que esta da un resultado similar al anterior. Sin embargo, su forma de invocación es distinta. En ocasiones es, puede ser más práctico este tipo de invocaciones. Ya que en Python es posible que se utilicen más este tipo de... De valores. Podemos ver que para la orden RAN esta no opera como una lista, ya que es necesario que las, el rango opera como una tupla. y las tuplas no pueden ser modificadas. Sin embargo, las listas sí que pueden ser modificadas eliminando su último valor. Podemos observar cuál es el resultado de este bucle. También podríamos operar con otra serie de bucles.